Saludos, soy el Dr. Ernesto Soto, voy a explicar cómo configurar la firma en Microsoft Outlook y respuesta automática. Primero deben acceder naturalmente a la mensajería de Outlook y una vez en Outlook van a dar clic en la rueda de engranaje para ir a la configuración. Luego le dan clic ver toda la configuración de Audio. Observen bajo diseño que dice redactar y responder. En, en redactar y responder, firma de correo electrónico, usted escribe la información y una vez escribe la información van a dar clic en guardar. Aquí tienen otros parámetros que puede activar. Para la respuesta automática simplemente muévase, respuestas automáticas, esto va a estar apagado, usted lo activa, al activarlo va a aparecer enviar respuesta automática dentro de la organización donde usted escribe su mensaje y además puede también duplicar ese mensaje, enviar respuesta a usuarios ajenos a la organización. Una vez haga eso, le da clic en guardar. Eso es todo. Hasta la próxima.